Estoy hablando de Cato Aguilar, jubilado, y de Nancy Concati, jubilada presidenta de Adultos en Acción. Gracias a los dos por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Con, contanos un poco, Nancy, qué es eh, Adultos en Acción. Adultos en Acción es una asociación civil eh, sin fines de lucro que nació en tiempo de pandemia y está compuesto por profesionales y iconos de la cultura, del deporte de Mendoza, personalidades que han hecho toda una trayectoria en, en todo lo que tiene que ver con cultura, con la medicina, con la abogacía, arquitectura, personas que, que son verdaderos este, eh, representantes de lo que son los mendocinos y que hoy en día estamos jubilados. Y esto nació en época de pandemia cuando esta, estuvimos tanto tiempo encerrados y dijimos... Este, ¿Qué podemos hacer? Porque ahí se desnudó muchas de las cosas que nos pasan a los jubilados. Este, entonces, ¿qué podemos hacer para, desde una asociación civil con personalidad jurídica, podríamos eh, luchar por los derechos, uh -huh. más que por otra cosa, por los derechos de, de los jubilados y de los adultos? Bien. Y no somos Adultos mayores. Somos adultos en acción uh -huh. porque lo integran personas de más de 50 años. Uh -huh. Porque tenemos la problemática del jubilado, que con sus aportes es así, y aquellos que se quedan a esa edad sin trabajo y no vuelven a encontrar trabajo en ningún lado. Es terrible también. Sí. Eh, hablando puntualmente de, de los jubilados y, y pensando en este hombre... Sí que lloraba y que nos hizo llorar a todos. Uh -huh. ¿Qué realidades conocen ustedes acá en Mendoza, de sus pares, qué nos pueden contar en ese sentido? Mira, yo con respecto a ese video no lo quisiera dejar pasar. Más allá de lo que muestre, nos conmocionó a todos, a mí me emocionó la dignidad del hombre. Porque no estaba en un acto de mendicidad. Él estaba vendiendo... Uh -huh. Y ese señor que estaba ahí sentado en un café le pagó. Y él creo que lloró porque él no le aceptó. Uh -huh. este, una la mercadería. mercadería, sí, sí. Este, entonces, eso fue lo que, la dignidad. No tengo, no llego a fin de mes, no cobro una buena jubilación, no estoy bien asistido en la salud. Este, estoy abandonado por casi toda la sociedad. Somos como material descartable, pero tiene dignidad sale a vender para poder llevar el pan de todos los días. O sea, no espera que nadie le dé nada. Cato, eh, acá en Mendoza se, se ven, en realidad es así, entre los pares. Mira, yo, yo no pertenezco a ninguna asociación. No, no, entre pares. Yo estoy en un grupo de teatro que muchos uh -huh. lo conocen, Viejo los Trapos, y me he movido en los últimos 22 25 años con gente de la tercera edad. Eh, ese video a mí particularmente me, casa, me causa... ...pena, me causa bronca, me causa impotencia, pero si yo te digo que la situación de ese hombre no es la peor, vos me podés decir qué es lo que crees que es la peor. ¿Qué y es la... peor? Y yo te voy a contar. Es muy largo, pero los nacidos en los 40, en los 50, en los 60, tuvimos un problema muy grande cuando empezamos a la actividad laboral, que era el servicio militar... Vos salías de la escuela secundaria y no te dan trabajo porque tenías el servicio Que ellos tenían la obligación de pagarte durante un año si te tocaba ejército O dos años si te tocaba marina, la mitad del sueldo Entonces no les convenía tomarte por uno o dos años Y después de eso, ¿qué te pedían? Te pedían que tuviera experiencia Entonces, era un círculo vicioso Eso trajo como consecuencia, acortando y tratando de sintetizar todo ...que cuando se forman ANSEE y se unifican todos... ...porque acordate que antes habían jubilado por, por cristales, por madera... ...por uh -huh. digamos por los oficios, por las actividades que habían tenido... ...ahí se unifican y se encuentran que gran cantidad de personas... ...que son las que se empiezan a jubilar... ...son las, las nacidas en los 40, en los 50, en los 60... ...no iban a llegar a los 30 años de servicio... ...por lo que estamos diciendo... ...aparte había mucho trabajo en negro en esa época... ...¿entendés? Entonces ellos hacen una ley... Este, ...que se llama algo así como declaración de años... ...vos podías declarar hasta seis años de servicio... ...diciendo por ejemplo... Sí. ...yo a los 18 años trabajaba... ...te digo lo que hice yo... ...en un kiosco de ceras y Mitre. ...eso tenía que llevar dos testigos... ...que al final ni se, ni se pedían los testigos... ...y ahí... ...te daban los años... ...y si no te daban... ...había una moratoria... ...donde te decían cuánto debes... ...no es cierto... Y debo tanto, bueno, te pagamos tanto y durante un poco lo que pasó con las damas de casa. Muy bien, mucha gente no pudo ni acogerse a la moratoria ni no, decir... lo que pasa es que después viene otra, otra situación. Cuando en los años 90 vienen esa para mí, porque despide, la viví... Los despidos masivos sí, para para mí, a partir de las uh, sí, privatizaciones. Para, sí, eh, para mí una época nefasta porque la viví y la sufrí en carne propia. Viene eso, yo por ejemplo formé parte de la asociación 50-60. Una asociación que se hizo para justamente ayudar a la gente y te decía que eras demasiado joven para jubilarte, pero eras demasiado viejo para trabajar. Esa asociación logró la jubilación anticipada, que en realidad no era una jubilación anticipada, sino era un subsidio. Lo que ibas a cobrar te pagaban la mitad durante cinco años, de los 60 a los 65 que te jubilabas. Pero estaban esas dos leyes que te digo, o leyes o, o, o, o resoluciones, no sé. Sí. Ahora eso lo han sacado. Ajá. Y hay gran cantidad de gente, y te puedo nombrar de o sea, impositiva, de aduana, bien. De, de, de empresas privadas, que con 20, 25, 27 años de servicio y con muy buenos aportes, están obligados a jubilarse por la PUAN, que es la pensión universal Ajá, del sí. adulto mayor, que es, cobra el 20% menos que la mínima. Ajá. Oh. El 20% menos que la mínima. Pero el 20% menos que la mínima es nada. Es nada. Por eso te digo, si vos creías que lo de ese hombre era grave, ah, no, no, sí. eh, esto este es peor. Con gente que aportó, yo te digo, yo conozco gente en la aduana que aportaba 25, 26, 27 años. A todo esto hay una ley en el Congreso que ya tiene una media sanción, que ahora está en diputado y que ya se juntan no se juntan. Este, y no la sacan. Y yo te voy a decir las cifras aproximadas que hay. Hay 400, 500 mil personas en esas condiciones, que no lo quiere creer. Y en un plazo menor a un año, un año y medio, van a haber 700 mil personas o 600 okay. Esa ley tiene que salir urgente, para que esa gente es gente con muy buenos aportes. Convengamos que también eh, este es un país con gente muy generosa eh, que le da una mano al jubilado de al lado de casa. Sí que tiene un papá jubilado y le da una mano a su papá porque no llega, sí. porque si no, esas condiciones serían tremendas. Sí. Digo, hay una gran cantidad de jubilados que no están mal porque alguien le, le, le, les, les aporta uh -huh. eso que falta para terminar el mes, oh, sí. ¿no? Claro. Pero también es feo eso. Porque, ah, claro. Sí, por supuesto, pero, y por ahí supuesto, volvemos pues a la ríe. dignidad, ¿no? Pero, pero obvio, este, bueno. y, y es obvio, y es la dignidad... ...en una etapa de mi vida donde creo que se necesita más que nunca. Sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros desde la asociación pretendemos. Estamos, por ejemplo, eh, tocando un tema muy delicado... ...y es el tema de los geriátricos. Ahí está, este, ya hemos trabajado todo el año pasado con diputados... ...porque la pandemia también anudó la situación de muchos lugares que antes, en la época que habla Cato, no existían esos lugares de donde iban los, los adultos mayores. Uh -huh. Entonces, este, hemos estado trabajando en eso, en cambiar, porque estaba desde 1992 en acá en la legislatura cajoneado ese proyecto de ley de geriátricos. ¿Pero, pero qué sí, implica bueno. el proyecto de ley? El proyecto de, de ley significa que todos tienen que estar ajustados a derecho y cumplir una serie de requisitos que sí lo otorgan las municipalidades de cada departamento, porque ellos habilitan, porque es un negocio, sí, sí, sí. pero el Ministerio de Salud de siempre tiene que ejercer una especie de poder de policía, porque ah, adentro sí, tienen que tener este, médicos, psicólogos, uh -huh. nutricionistas, sí. personas enfermas. Buena alimentación, no Perfecto. golpes. Uh -huh. Y este no se, se cumple, hay un trámite burocrático Ahora, en las próximas semanas, tenemos ya una reunión con senadores para que eso salga. Y también no pasaría lo que pasó con este amigo de Buenos Aires, si hubiesen más hogares de día, donde ese hombre sí tendría un plato de no, comida. Donde pudiera comer, claro. Este, donde pudiera comer. Acá no hay hogares de día. No, señorita, no existen. Entonces, nosotros estamos. Y los que hay son malísimos. De día ah, No, de día, día de, de día, día. Para de que día. alguien que no tiene un plato Obulatorio. de comida pueda ir a... no Hay, hay sí. mucha gente, muchos matrimonios jóvenes sí. Jóvenes que trabajan Y tienen, llevan los chicos al colegio Pero dejan a su papá y a su mamá en la casa Y están todo el día pendientes de si les pasa algo Si dejan las cosas encendidas claro, claro este, Entonces, claro. llevan a ese lugar Y están con sus iguales Juegan, participan en los diarios, leen, actúan, este, les dan un plato de comida, les hacen un cariño, es, hablan con la gente y a la tarde los pasan. Eso es en todas partes del mundo. Mirá que lindo sería que hubiese un lugar así. Sí, Lo hacen ser sí. dignos, volviendo a la dignidad. ¿no? Uno, uno se pone a pensar que a veces hay hay, hay lugares, ¿no? se ubican en plazas, eso en diferentes lugares de... como ollas populares, ¿no? hay gente que trabaja mucho para eso. Pero a veces está lejos. Claro, no es no. accesible para el jubilado, por ejemplo. Para... Por, exactamente. Pero Nosotros ¿No? lo que pretendemos, por eso estamos teniendo reuniones, gracias a Dios, con todos los intendentes de la provincia, para que esto sea en toda la provincia, este, que de a poquito, claro. de a poquito, se establezcan estos lugares, no solamente que se haga ley, la ley de geriátricos, Sino que también se empiece a pensar en hogares de día Me Para sí. uno, dos, tres, mm. por departamento De acuerdo a la capacidad de, a de la cantidad de gente que lo necesita A la demanda A claro. la demanda Nosotros estamos preguntando si nos importan los jubilados Y sí. esto creo que va, va, va, va, hablamos de todos eh Hablamos sí, de no, todos, todos, absolutamente de todos Porque parece que los viejos llegan a una edad que ya, es como que ya está Y quedan ahí ¿Cómo los viejos? No, pues, lo dije cariño. No, la cara Mi amor, que le lo dije, puso. Me, me miró con una cara lo viejos, los los trapo. Trapo. viejos. Los, trapo. No, los viejos, los trapos. No, pero estoy equivocado, Cato. Están, no, verdad? Con los periodistas tuvieron que haber participado de un conversatorio, porque uh -huh. entre nuestras integrantes hay este, licenciados en comunicación social que han hecho conversatorios también, la dirección de adultos mayores, que no al viejismo. Uh -huh. ¿no? Ustedes, ni al edadísimo. Bueno, hay, hay el la el gerontofobia edadismo. en la sociedad. Bueno, hablando de Tremenda, gerontofobia, ¿no? no tenemos en la Facultad de Medicina gerontólogos. También estamos detrás no, hay una cantidad de falencias. Decía Rodi que estamos preguntando si nos importan nuestros jubilados y les vamos a pedir un minuto porque han llegado mensajes. Ah, buenísimo. ¿sí? Al 261 344 Viste que siempre la gente participa. Suma, siempre, siempre están. Mira lo que dicen, ojalá que nos importen, somos nosotros el día de mañana, por favor, ayuden a los viejitos, es ayudarnos a nosotros mismos. Los jóvenes que tenemos abuelos, padres y que el día de mañana vamos a ser jubilados, tenemos que empezar a salir a la calle a luchar por sus derechos. Buenas tardes, soy Vero. Estamos todos tan desesperados con la situación del país y pensando solo en uno que los jubilados lamentablemente quedan de lado. Nadie piensa en ellos. Yo no tengo a ningún jubilado en mi entorno, pero si lo tuviese, creo que sería de gran preocupación. Es una vergüenza lo que cobran. Hola, soy jubilada y tengo que decir que hay que trabajar igual en lo que se pueda para lograr pasar mejor. Buenas tardes, nuestros jubilados están cada vez más olvidados. No hay planes ni programas en salud que los incluya y lejos están de un ingreso digno. En Europa son una prioridad, pero aquí en la Argentina son invisibles, dice Matías de Ciudad. De terror el tema de los jubilados es de no creer lo que nos pasa. Con la mínima, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos, por favor. Buenas tardes, los jubilados siempre son postergados. Lo que más me dolió, somos los más protegidos de la sociedad. Eh, desprotegidos, dije bien Espero se ocupen de los que aportaron una vida de trabajo A mí me hizo llorar ese video Es verdad que no llegamos ni a la primera semana Y también trabajo dos veces por semana Hola Marisol y Rodo Claro que me importa Conozco una jubilada vecina que para poder llegar a fin de mes Tiene que salir a trabajar con 75 años Yo la ayudo con lo que puedo Pero es importante la pregunta que ustedes hacen ¿Nos importan realmente nuestros jubilados? Un montón de mensajes han llegado Gente que cuenta su experiencia Y que también habla de algún jubilado Cercano eh, Y por eso yo les quería preguntar eh, O les pregunté al principio no Si, si a ustedes les llegaban este sí. tipo de historias Habitualmente en, en las distintas actividades Que realizan Porque esta de Buenos Aires parece que pasa ya uh -huh. Pero no no. Sí. no Vieron los mensajes pasen, pasen todos lados sí. Eso pasó unos días antes Habló una señora Terrible ¿La de escuché? la Argentina profunda, provinciana como nosotros. Este, y también fue muy conmovedor. La, la, la mujer que decía, cuando era niña, niña comía muy mal y nunca imaginé que iba a llegar a esta edad y iba a comer sí. nuevamente muy mal. A la época de nacer, a la época de, de, de la terminación de la vida. O sea, es un grito de todos. Esto está unificando al país, a todos. Todos sabemos... Este, lo mal que viven los jubilados. Todos somos ahora... Este, ¿Cómo se encara esto? ¿Cómo se encara? no Porque vi jubilados luchar por el 82% móvil durante no, años. Años, no. exacto. Eh, porque cada tanto, y según el gobierno de turno, cambian la fórmula eh, y que según quien explique sí. la fórmula les cuenta a ustedes que ganan o pierden. Sí. Eh, la realidad es, es que cuando... Sí. Van, siempre. es que cuando van a, a comprar y demás, la plata se acaba antes de tiempo, Perdimos, esa sí. es la realidad Tenemos he escuchado un que también. incluso perdón, no, no, eh, no. Eh, con el tema de, de, de PAMI no. eh, vemos publicidades permanentemente respecto de los beneficios y, y la realidad es que no te dan todos los remedios la, o sea que llega un momento en que el jubilado tiene que decidir si se compra el remedio, si come si paga el lugar donde vive uh -huh. tiene, tiene, que que elegir, tiene que elegir qué medicamentos debe tomar ¿Qué, qué, ¿Qué debería suceder, Nancy? ¿Qué debería suceder? Mira, primero... Porque, perdón, a mí me da risa esto. Aumento para jubilados de 3,16%. Pues para estamos llegando al 100% de inflación anual. Sí, si es eh. que no la vamos a superar. Y aparte ¿no? venimos de atrás de la pues inflación... Vos, sí, claro. Aparte la venimos atrás, de atrás. De atrás. ¿Qué? ¿Qué? Venimos de el... atrás de la inflación okay, vieja obvio. nosotros. No. ¿Cuál es ah, el chiste sí. del...? De... De... Porque parece, parece una burla cuando llegan ese tipo de aumentos, ¿no? O un bono de... Lo dijiste. 3.000. De... Nosotros no podemos hacer piquetes, no, no claro, podemos no. hacer huelga. No so... Estamos eh, solos. Y, y, y estamos en Un montón solos. de cosas, porque este, nosotros hemos asistido como AEA a ella a convocatorias cuando nos han querido, no nos han querido subir la jubilación al kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Hemos sido cinco 10, no. 15. Claro. O gente que está politizando a los jubilados. Entonces, este. Los hijos se preocupan, pero estar en otra cosa, nos sentimos solos, desprotegidos aún. Eso me parece que es un programa cultural, si es para responderte cómo salimos. Es un problema que está enraigado desde hace años, no es de ahora, pero que se va manifestando porque la expectativa de vida que tenemos es cada vez mayor. Cada vez más Entonces, no se han creado nuevos hospitales para la atención de la salud, este, no hay nuevos, nosotros ahora tenemos un planteamiento con el tema del San Vicente de Paul por ejemplo uh -huh. que se cedió, se ganó el juicio que tenían, se cedió para que se prolongase, que me parece fantástico para la ciudad de Mendoza el parque este, que está en la ciudad de O'Higgins. La... entonces nosotros ahora queremos que se nos dé un espacio porque ese era gratuito uh -huh. el único que hay gratuito es Santa Marta. en Santa María. Para una sí, población sí. de Mendoza y Gran Mendoza inmensa. Ajá. Entonces, estamos con varios frentes abiertos sobre todas las cosas. Nos ha recibido la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a la cual agradecemos porque ellos también tienen dentro de sus jueces, de los supremos, tienen parte de su equipo dedicado a la, a la problemática de... De la del adulto mayor. Y por otra cosa que se hace, hace hincapié en no solo el dinero, sino el destrato. El destrato. Nosotros hemos conseguido, a través de la DAM y con, con propuestas, de que los bancos, donde cobran los jubilados, que fue otra de las cosas que pasó en pandemia, uh -huh. atiendan mejor, porque el destrato es tan humillante, es tan terrible. migrante como... Este, el ganar yo, lo, yo, lo yo tengo una experiencia yo, lo yo tengo una experiencia hace dos meses atrás que un cajero un, yo soy de Chacra de Coria me dijo, mira, mire, me dice usted va a tener que aprender a manejar el teléfono ¿No? yo después de, de, de grande hice dos carreras comercio internacional y periodismo deportivo y más o menos me manejo con la computación y la ayuda de mi hijo Rodrigo que es, y yo le dije, mira yo voy a aprender a manejar el teléfono pero, ¿pero ¿sabes qué te va a pasar a vos? ...cuando yo aprenda a manejar el teléfono... ...vos vas a perder el trabajo... ...y efectivamente ya sé, ...ya tres o cuatro veces que voy... ...y de cinco cajas hay una... ...y ese cajero no está... ...cosa que no me alegra, que pierda el trabajo... ...no, Pero por la, la posmodernidad... ...y la globalización tiende a eso... Sí. ...entonces... ...también me da mucha bronca... ...porque tengo amigos... Que, ...que literalmente se están muriendo de hambre... ...y están esperando esa ley... ...y luego ayer o antes de ayer escuchá ...que salió la ley... ...de la capital del jamón casero, que no sé si Villa Mercedes, algo de Mercedes... ...entonces, entonces, entonces cuando yo leo eso, digo, bueno, está bien, acá hay problemas sociales, económicos... ...la deuda externa, el fondo monetario, si está todo bien, pero si nos reunimos... ...y esto y esto no tiene una parte política, sino para todos los políticos... ...si nos reunimos a la capital del, del jamón casero, ¿por qué no sacan esa ley, por favor... ...que es imprescindible y ya tiene media sanción? Tal cual. Cato, Nancy, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerlos no, en este desde la redacción. Gracias. Bueno. El espacio, y ojalá, no, no, ojalá, ojalá no se espacio. sientan tan solos y desprotegidos y abandonados y todo lo que acaban de decir hacia adelante. Muchas bueno, gracias. Gracias. Un gusto. Lo no, nosotros.